En términos de crecimiento eh, global, eh, he visto que respecto a las primeras previsiones eh, para el año 2022, en particular lo que eran las previsiones de clausura del 2021, en realidad eh, hemos tenido una... Mm, se ha ralentado un poco le, el crecimiento, ¿no? Eh, mm, ¿Va a pasar algo en positivo, más positivo en el 2022 o, o no? Por ejemplo, si sí, China eh, ha tenido una, una bajada de su crecimiento. Eh, aparte, digamos, en Asia, quizás solo India ha tenido y sigue teniendo un crecimiento muy elevado. ¿no? Eh, también Europa ha bajado algunas décimas. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo la ves tú eh, la situación del crecimiento económico a nivel mundial? Bueno, pues efectivamente, yo creo que como consecuencia, entre otras razones también, de la de la de Omicron, del hecho de que al final la inflación se ha visto que es un fenómeno más persistente y que ha alcanzado niveles también más elevados en países eh, tan importantes como Estados Unidos, que esto va a acelerar la salida de los bancos centrales. En general, lo que hemos visto es que al mismo tiempo que se producía una ...una ligera inflexión o desaceleración... ...en las tasas de crecimiento de las principales eh, economías... ...pues eh, como consecuencia de ello... ...y del efecto arrastre que esto tenía... ...sobre las previsiones económicas para 2022... Eh, ...por un lado se han revisado en general... ...las expectativas de crecimiento a la baja... ...y por otro lado... ...el, el balance de riesgos también sigue sesgado a la baja... ¿no? ...yo creo que es más fácil que ocurra alguna sorpresa negativa que positiva, aunque también las, las puede haber. Pero yo creo que no deberíamos perder de vista, a pesar de todos esos, de esos riesgos que podemos eh, mencionar, que eh, lo que tenemos es eh, en general economías tan importantes como Estados Unidos, como, como eh, Europa, creciendo bastante por encima de lo que es su crecimiento potencial. Eh, Estados Unidos no solo ha recuperado el nivel previo de la, de la prepandemia, sino que incluso ya ahora en este trimestre se está acercando a lo que sería, a lo que hubiera sido su tendencia de crecimiento si no hubiera habido pandemia. ¿no? Eh, Europa va con algo de retraso, pero también está creciendo por encima de su potencial y esperamos que sea el año que viene que recupere eh, el nivel eh, de lo que sería la tendencia de crecimiento previa. Eh, como si no hubiera habido la, la pandemia. Hay que recordar que Europa ya en el tercer trimestre del año pasado recuperó el nivel de prepandemia. Ahora el objetivo es que no quede ninguna cicatriz, es decir, que, volvemos, que volvamos a lo que hubiera sido la tendencia al alza de crecimiento si no hubiera habido pandemia. ¿no? Claro. Y en China, que es donde se concentran ahora mismo eh, algo más eh, de, de, de dudas, pues tenemos este fenómeno de stop and go, ¿no? De economía que desacelera, autoridades económicas que ponen en marcha estímulos eh, monetarios, eh, fiscales, etcétera, que vuelvan a acelerar el, el crecimiento. Pero, pero en definitiva lo que estamos viendo es un crecimiento en, en China, a pesar de, de, de, de estas oscilaciones y, y, de, y de que la política económica pues, tiene que, que llevar a cabo estos estímulos con una tasa de crecimiento que está en línea con lo que sería su, su potencial de crecimiento. Y el mundo, pues creciendo las previsiones eh, que, que tenemos con un crecimiento en Estados Unidos del 4,2%, en Europa del 3,7%, en China del 5,2%, pues tenemos un mundo creciendo en el 4,4%. Pero lo que es el, el las economías más cercanas, a, a, por ejemplo, a la economía española, pues están creciendo por encima de, de su potencial.